Hola amigos, aquí CJ desde el canal de Francón Espinaca reportándose hoy le diremos la manera de detener el tren, principalmente el tren se detiene por varios segundos en el lugar de la misión César Vialpando pero vuelve a arrancar y para frenarlo definitivamente haremos esto. Este tutorial, es para la gente que no lo sabía, acá, lo robamos ya que irá lento porque está en un túnel y lo podemos robar, una vez que lo hayamos robado obviamente el conductor ya no estará y lo manejamos pero nos bajamos y el tren ya no arrancará más. Bueno esto ha sido todo, comparte, like, suscripción, bye bye.